Horóscopo de Géminis para hoy. 29 de marzo de 2018. Las cosas se te pueden estar escapando de las manos y pareciera que no tienes ningún tipo de control sobre ello. La verdad es que tienes mucho más control sobre las cosas del que crees. No dejes que otros tomen las riendas cuando tienes seguridad de que puedes hacer un mejor trabajo que ellos al volante. El 99% de hacer un trabajo es simplemente tener la seguridad de que puedes hacerlo